podemos ver el título del video hoy aprenderemos a conocer la estructura del aula virtual 3.0 podemos ver el inicio de la plataforma de la nueva aula virtual 3.0 bienvenidos en el presente tutorial aprenderemos a identificar la estructura con la que cuenta nuestra aula virtual para empezar en la parte superior derecha encontramos esta sección mis cursos Podemos apreciar la interfase donde se encuentran todas las asignaturas donde estás matriculado. Que si yo le hago clic, dentro puedo yo encontrar los cursos en el cual estoy matriculado en el presente periodo. Asimismo puedo encontrar información de fecha, límite de entrega de trabajos, calificaciones, mensajes, entre otras cosas. Para cerrar esta sección simplemente puedo hacer clic en esta aspa que dice cerrar y vuelvo a la ventana principal. En la parte superior, central, puedo encontrar banners que me brindan información actualizada sobre el uso del aula virtual, comunicados que brinda la universidad, entre otras cosas. Toda esta información se irá actualizando durante el presente periodo académico. Más abajo encuentro todos los servicios con los que cuenta el aula virtual. Por ejemplo, servicios virtuales, operaciones en línea... Sendoc, correo electrónico y soporte tecnológico. Más abajo encuentro más secciones que brinden información, por ejemplo, del examen final y examen sustitutorio, cómo participar en el foro, algo más de soporte tecnológico y grabaciones de webinars sobre la aula virtual que ya se han hecho anteriormente. Para acceder a esta sección simplemente tengo que hacer clic en leer más. Y ahí puedo encontrar dentro la información que yo crea conveniente de revisar. Para cerrar simplemente hago clic en cerrar. Más abajo encuentro información para el estudiante que muestra otras secciones ya un poco más grandes de aula de apoyo al estudiante, preguntas frecuentes, atención psicológica en línea o consejería virtual. Reúnete con tu director de carrera y información sobre pensiones. Toda esta información se va actualizando durante el presente periodo académico. Por ejemplo, si yo deseo tener una sesión con mi director de carrera, si yo hago clic acá en este apartado, puedo encontrar la información de todos los directores de carrera y qué días se están dando esas reuniones en línea. Asimismo, si yo deseo obtener información sobre pensiones, también me voy a ese apartado y ahí encuentro toda la información que me será de utilidad en un determinado momento. Muchas gracias. Logotipo de la Universidad Continental. Universidad Continental. El poder del conocimiento.